Fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien Hoy de lo mejor otra vez hace un calorón Ya saben que siempre me voy a quejar Hasta que haga frío otra vez y sea feliz Porque pues a mí no me gusta andar sudada, o sea... Prefiero mil veces congelarme que estar sudando Y esto no me gusta Entonces me voy a quejar toda la vida Ok, así que el día de hoy ¿Se acuerdan que hace... No me acuerdo, un año más o menos Yo saqué, bueno, más bien traje un video Sobre una teoría conspirativa Que había alrededor de Britney Spears Y de que a través de sus redes sociales Y así como muy low-key Así como muy por abajito del agua eh, Nos daba pistas de que ella necesitaba ayuda Tanto que personalmente personajes públicos grandes así verificados con cuentas más cantantes youtubers grandes no sé muchas personalidades del internet pues le comentaban así de que oye neta estás bien necesitas algo necesitas ayuda porque ella constantemente eh, como que postea cosas y da a entender que ella necesita ayuda entonces pues hoy les voy a hablar sobre eso es una teoría bastante interesante y si ustedes se van a lo que es el Instagram y demás redes sociales de Britney pues te das cuenta de que pues ya tiene tiempo actuando un poco extraño pero bueno, de todo esto vamos a estar hablando enseguidita eh, recuerda suscribirte antes de que te vayas te va a encantar este canal subimos como cuatro más o menos a la semana entonces yo sé que te van a gustar y recuerda seguirme en mis redes sociales también checa mi tienda fantasmita por si te interesa algún producto sudaderas, collares le acabamos de bajar un poquito el precio Entonces pues pueden aprovechar ahorita Y tengo pues como una mini promoción De que eh, ahorita no sé Es que realmente no sé eh, si ya se completó esto no Pero las primeras 25 personas que compren a partir de ahorita Yo les voy a mandar un saludo personalizado ya sea en video, audio para ustedes, para su mamá Para eh, lo, como ustedes me digan, ok Así que bueno, ahora sí Chuck y yo Está muy oscuro Choc hoy también. Vámonos directo a este video. Ok. Vámonos ahora sí a hablar de esto. En el video pasado sí fue como del 2020 más o menos. Porque obviamente ya hay mil, mil, mil más publicaciones desde que yo hice ese video. Y eh, la chequé desde cuando yo empecé a hablar para más o menos ubicar qué post vi yo en aquel video. Y sí, son del, dos, del año 2020 más o menos. Entonces... ¿Por qué hay todas estas cosas? Porque, bueno, de por sí Britney, pues siempre va a ser Britney, no importa quién, cuándo, dónde. Todos sabemos quién es Britney Spears, todos conocemos por lo menos una canción. Y aunque ella ya no se dedique tal cual hacía a la música, yo no saqué discos o canciones nuevas o demás, pues todos sabemos quién es. Su época dorada fue gigante, entonces todo el mundo, mundo sabemos quién es. Ella tiene millones de seguidores en todos lados. Pero les digo, curiosamente en Instagram algo pasa. Desde aquel video que yo les hice, la gente mencionaba que una, ella no tenía el control sobre lo que se estaba publicando. Porque en incontables, de verdad, incontables posts, incontables publicaciones, hacen unas publicaciones muy muy genéricas y en donde sale Britney sale una y otra vez con la misma misma misma ropa. Entonces la gente decía, pues realmente es que algo le pasó a Britney, le sacaron 100.000 fotos y algunas las repetían así como... Ya ni siquiera se importaba que, por ejemplo, subieron un post hoy y en tres días subían exactamente la misma foto. Y pues la gente se empezaba a preguntar qué es realmente lo que está pasando con Britney. En los videos que subía así bailando, pues ella también se notaba así como... Rara, o sea, pues realmente es que se comporta como, como raro, o sea, comportamiento errático, ¿no? Pues la gente así de que, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando a Britney? Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué empezó la gente como a buscarle, ahí como le dicen, tres patas al gato o como se llame? Porque, bueno, Britney ha tenido muchos problemas desde que casi casi dejó como de dedicarse así full a su música... Porque pues su papá era el que la manejaba totalmente, su dinero, o sea, realmente ella, a pesar de que es una adulta, a pesar de que tiene hijos, a pesar de todo, ella no puede como tal hacer nada con su dinero, con su fortuna que tiene, que por ahí se dice que son más de 600 millones de dólares o más, si es que Si no me acuerdo si es 600 mil o 600 millones de dólares, o sea, 600 mil millones o 600 millones de dólares, los que tiene... Ay, los que tiene guardados en sus cuentas así, de que para sus hijos y demás, pero ella no puede tocar ni un dólar por esta situación que trae. Ahora, nosotros podemos decir, no, pues sí, qué mala persona su papá o su familia que la tiene así toda, pues, controlada, y pues sí, sí está feo, pero igual, pues... Ah, no sé qué razón de, dijeron ellos que tenían para hacer este tipo de cosas. Britney ha estado batallando, ha estado como con juzgados, jueces, este un montón de cosas para poder quitarse eso y por más que lo intenta, no puede. Ahora, ¿por qué publican una y otra vez las mismas fotos? Bueno, casi siempre... Pues la gente así de grande, un artista así, pues tiene ya un equipo completo de relaciones públicas donde pues le dicen, a ver, oye, hoy tienes una sesión de fotos, eh, te vamos a poner como seis outfits diferentes y pues vamos a sacar 20 mil fotos y pues ya, ya no te tomamos fotos mmm, dos, tres meses, ¿verdad? Entonces por eso es que se publica una y otra y otra vez. Bueno, ¿cuándo empieza todo esto? El video pasado yo les dije que entre sus pestañas, se dan de cuenta aquí, como que se había mini editado, o sea, les digo es mínimo, mínimo, así, help, en una de, de las pestañas así de abajo, pero mínimo, pero sí se alcanzaba a ver, así, perfecto. Ahora, se hizo otra publicación donde... ahí la gente empezó a decir, ¿qué onda? La publicación ni siquiera es de este año, fue del 2020 también, donde ella está como... Tomando un video así como que está con un sombrero. Pero hagan de cuenta que... ay, Vamos a agarrar esto. Es como si... Pues digo, puedes agarrar de que así la cosa está para jugar. Pero ella casualmente hagan de cuenta que estaba como así. ¿Se ¿Sí me entienden? Como que estaba apuntando su mano hacia algo. Y era así como muy obvio así de... Haciendo el acercamiento al sombrero. Donde ella justamente tenía el dedo así de aquí, aquí, vean supuestamente lo que había ahí eran unas letras mínimas, chiquititas, que decían help, o sea, ayuda. Y es ahí cuando otra vez comienza. Eh, pues sí, toda esta revolución en internet de que Britney está pidiendo ayuda. Por más de que le preguntan en sus posts, no importa en el que ustedes se metan, en la foto que ustedes se metan no importa que no sea la cara de ella, um, que haya posteado algo x. Siempre hay gente preguntándole de que, Britney, o sea, me tienes como muy asustado, asustada, necesito saber que estés bien. Y bueno, ella se cree, o tal vez sí, que está totalmente controlada por todo el mundo. Hay un video donde están como entrenando a su novio y ella, y ella está como... Así, ¿saben? O sea, se le ve que no tiene absolutamente nada de ganas de estar ahí. Y tal vez, pues, a su, equip su equipo de relaciones públicas, pues, le pide esos videos para, pues, para subirlos a sus redes. Entonces, ella está así, y su novia atrás está así como súper contento de, mmm, sí, nos queremos mucho y no sé qué. Y se ve que le dice, smile, así como sonríe. Y ella de estar así con una carta así de, ya saben, así de, Ugh. ¿Por qué? Pues se nota que ella no está a gusto, no está cómoda con esta situación, y pues les digo, a lo mejor no es tanto de que ella no esté feliz o de que esté triste, pero pues si es una situación muy grande... Que tal vez la sobrepasa aunque ella no lo quiera. Si yo, por ejemplo, de verdad yo me ahogo en un vaso de agua cualquier cosita y yo me puedo sentir mal todo el día. Me imagino con estos problemones pues cómo se sentirá ella. Yo checando su Instagram, pues les digo siempre hay este tipo de videos. Donde ella está, no sé por qué, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sube mil videos sobre ella bailando pero sus bailes son como que dando vueltas y vueltas y vueltas. En uno de esos... Que ya son de este año, precisamente hace unos días, semanas lo publicó. Está ella dando vueltas y así como, ya saben, ¿no? Con la misma cara, así como, ah, a lo mejor un poco, no quiero decir fingida, pero sí forzada. Bueno, entonces ella está así como bailando normal. La canción que está bailando de fondo se llama SOS, o sea, ayuda. Y la gente otra vez explotó. Se dice que, pues bueno, el color como que de la señal de ayuda además es rojo. Después de que la gente uh, especuló muchísimo en ese video y tuvo muchos comentarios, o sea, más de casi 10.000 comentarios, todo el mundo diciéndole de que oye, la canción que pones es de, de, pues, de ayuda, ¿estás bien? ¿estás bien? Publica una foto donde dice rojo, así tal cual, y la gente de que no. Esto ya es, ahora sí, pedida de ayuda, porque pues rojo de precaución o ayúdenme o no sé, y pues hasta ustedes pueden ver el emoji eh, pues en Whatsapp o donde ustedes busquen un emoji el SOS está en un, en un cuadrito rojo entonces, no, todo el mundo así como que se friqueó todo después de esta publicación donde me puso rojo a ella sube un video donde dice, ay es que me preguntan muchas cosas Una de ellas es que ¿Cómo le hago para girar tantas veces y que si no me mareo? No, pues sí, sí me mareo Pero pues busco un punto fijo y ahí lo busco Y pues ya no se siente tan mal Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y que si estoy bien, sí, yo estoy muy feliz, estoy contenta y bla bla bla, pues sí, yo también podría decir misa, podría decir que sí estoy muy contenta y demás cuando yo sé perfectamente que no estoy. Y más si sí, hay un grupo de relaciones públicas, un equipo de trabajo que a lo mejor yo no los contraté tal cual, sino que me los tienen que poner y como yo no tengo control completo sobre mí, sobre mi persona, sobre mi personaje, así público... Pues, oye, a ver, ¿sabes qué? La gente se está volviendo loca, está diciendo muchas cosas. ¿Sabes qué? Eh, vamos a grabar un video donde digas que sí, estás bien y que estás súper contenta y di esto y esto y que vives con tu novio, bla, bla, bla, y todo perfecto. Pues ella lo hace y eso se sube. Según esto, ella no tiene acceso a nada, nada, nada de sus redes sociales. Ni Instagram, ni ningún lado donde ustedes la encuentran, así sus cuentas verificadas, que ella no tiene acceso a nada de esto. Ahora, si nos fijamos un poquito... Esto, les digo, esto sí como que ah, hizo mucho revuelo, pero ella viene ya publicando cosas así como rojo, rojo, y chequen las rosas rojas, y esto rojo, rojo, rojo, eh, un refri rojo, cosas así. Entonces, a lo mejor, ella ya está haciendo algo... Con respecto a su carrera, no sé si alguna canción que se vaya a llamar Rojo, algún proyecto en Netflix, eh, no sé, que tenga algo que ver con el Rojo y es por eso que ella esté publique y publique Rojo, Rojo, Rojo. Les digo lo curioso pues es, es eso, que por más que la gente se vuelva loca, ¿por qué no contesta un comentario o su equipo de trabajo? Oigan, eh, ¿estás bien? ¿no? Pues que sí, todo bien, los amo, lo que sea, pero pues bueno. Yo pensaría, en otras circunstancias, que a lo mejor ellos están dejando como que se haga esta espe especulación, pues para llamar la atención y demás, pero sinceramente es Britney, o sea, Britney no necesita este tipo de cosas para llamar la atención y para que la gente la conozca y para que esté, eh, no sé, en la boca de todos, porque pues es Britney, ¿saben? O sea... Es toda la explicación que hay. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, digo, sinceramente, yo considero que, pues, ella está bien. Sí, está como muy cargada de cosas, pero nada como que ella no pueda no sé, pedir ayuda, hablar a la policía, ir a algún hospital, um, tomar terapia, si es que ella así lo necesita o lo requiere. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Les digo, esto... Se... No, es que su Instagram es una locura, de verdad, no importa. en La foto que se metan en español, en inglés, en alemán, en francés, en todos los idiomas está comentarios sobre de que si ella está bien, así que, pues no sé, ustedes comentenme en los comentarios, obviamente si ustedes han oído de esto, eh, si creen que realmente Pretty necesita ayuda o lo que les digo, que está bien pero pues simplemente son cosas que pues uno trae y que pues a veces uno no tiene ganas de hacer nada y que pues tienes que ir a trabajar y es así de, oh, bueno, pues voy pero estás con una carota inconscientemente no la puedes cambiar, no sé, ustedes díganme en los comentarios. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo, no se les olvide de nunca y nos vemos al siguiente video bye